Una de las características menos conocidas de HTML5 es la posibilidad de poder asignar metadatos a las etiquetas. O dicho de otra manera más sencilla, la posibilidad de poder definir atributos personalizados. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos definirlos y diferentes maneras de poder utilizarlos. Bien, y para ello vamos a trabajar con el documento que tenemos en pantalla, eh, que únicamente tiene una cabecera, un header 1, y una imagen y dos párrafos. Como se puede ver en el código fuente, la imagen tiene el atributo típico, el src, que indica la ruta en la que se puede encontrar la imagen, así como un atributo que define el ancho con el que se va a representar esa imagen. Por otra parte, los párrafos tienen un único atributo, que es el atributo título, que actúa a modo de tooltip, una cajita que va a aparecer cuando permanezcamos cierto tiempo encima del texto y que aporta cierta información contextual. Bueno, pues para definir atributos personales, lo único que hay que hacer es definir ese atributo prefijándolo con la palabra data -guion. Por ejemplo, en el caso de la imagen, vamos a crear un atributo nuevo que nos defina la licencia que tiene esa imagen. Vamos a llamar atributo data-license y eh, le vamos a asignar un valor cc, un valor creative commons. Y eh, vamos también a añadir en este párrafo otro atributo que defina, por ejemplo, la importancia que tiene ese párrafo. Le vamos a llamar data high relevance y le ponemos como valor true. Pues de esta forma tan sencilla acabamos de definir dos atributos nuevos en dos etiquetas diferentes que aportan cierta información extra sobre el elemento. El documento HTML sigue estando bien formado, sigue siendo válido, pasaría cualquier test de validación, pero como podemos observar en el navegador, en su renderizado no ha cambiado nada. A todos los efectos, estos atributos son totalmente transparentes para el navegador. Así que entonces la pregunta que surge es que si el navegador pasa de esos atributos, ¿qué sentido tienen? ¿Para qué se pueden utilizar? Bueno, pues el navegador no hace caso de ellos, pero sí podemos manejarlos desde CSS y desde JavaScript. Así, por ejemplo, podríamos irnos al fichero CSS y añadir una regla de tal manera que todas aquellas imágenes que tengan la licencia Creative Commons estén rodeadas de un borde de color verde. O por poner otro ejemplo, que los párrafos que tengan una relevancia alta queden enmarcados y con un fondo un poco diferente. Bien, eh, pues seguro que llegado a este punto eh, podríais pensar que eso está muy bien, eh, perfecto, funciona perfectamente, pero se podría haber solucionado de una manera aparentemente más sencilla creando una clase y asignando esa clase a la etiqueta correspondiente. Y es verdad, eso es así, pero sí que es verdad que hay un pequeño matiz que hay que tener en cuenta. Si asignamos la clase al elemento, si lo hacemos mediante clases CSS, el elemento tendrá una alta relevancia, por poner un ejemplo, porque tenga la clase asignada cuando realmente lo que tiene que ser es que por ser un elemento que tenga una alta relevancia habrá que aplicar una clase CSS. Es decir, el documento HTML, que es el que define el contenido de nuestro documento, es el que tiene que aportar esa información, no tiene que ser el CSS el que lo haga. Estamos dejando una responsabilidad al diseñador cuando la tendría que tener el creador del contenido. Por otra parte, y por lo que hace referencia al JavaScript, podríamos, por ejemplo, acceder a todos los elementos que tengan un atributo de ese estilo, por ejemplo, la relevancia. Y hacer... Que cada vez que pulsemos, que hagamos clic sobre cada uno de ellos, la relevancia cambie de alta a baja o viceversa. Por cierto, que con este ejemplo podemos percatarnos de un detalle a la hora de nombrar estos atributos personalizados. Y es que eh, para su denominación se utiliza el formato kebab case, que es este formato que utiliza guiones para separar cada una de las palabras. Eso sí, eh, serán guiones cuando hacemos referencia a la definición del atributo en el HTML. Cuando queremos usarlo desde JavaScript, ese kebab case se convierte en un lower camel case como podemos ver aquí. Bueno, y para acabar otra funcionalidad posible que tendría el uso de estos atributos personalizados sería la posibilidad de poder convertir una etiqueta en otra cosa, crear una especie de componente. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo tipo de párrafo que permita que al pulsar sobre él resalte algunas de las frases de ese párrafo. Vamos a asignarle a este párrafo de aquí un nuevo atributo personalizado que en este caso va a ser type y vamos a ponerle como valor highlight así que a partir de este momento este párrafo no es un párrafo normal sino es un párrafo de tipo highlight de manera similar a como hemos hecho hace un momento vamos a ir a código javascript y vamos a codificar la funcionalidad de este párrafo de tal manera que para cada uno de ellos le asignemos el evento click que lo que haga sea localizar los spam que hay en su interior y cambiar el peso de la fuente a 900 Este uso que acabamos de ver ahora es un uso muy típico, por ejemplo, en Frameworks CSS. De hecho, es algo que podemos ver, por ejemplo, en los componentes Bootstrap.